Hola, gente, ¿cómo están? Como saben, con este tema de la pandemia, de la cuarentena, pues ahora toca hacer videos en casa. Y se me ocurrió hacer el siguiente. Vamos a descubrir qué hay dentro de este huevito. Va a ser una sorpresa. ¿Recuerdan esas figuras que las metías en agua y crecían? En México les llamaban Crescencios. Hace millones de años, cuando este desierto era mar, habitaban en él. ¡Los crecencios. Sumérgelos en agua y durante tres días los crecencios crecerán ante tus ojos. Son 12 crecencios para coleccionar. Vienen en todos los productos marcados de Marinela. Bueno, este es japonés y en ese huevo trae un críptido. Hoy vamos a descubrir qué criatura trae porque estoy buscando que salga un chupacabras. Vamos a ver si me sale. Estás entrando a... Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo. Hola, gente, como la mayoría sabe. Pues soy coleccionista de muchas figuras de terror, de críptidos, de monstruos, de bestias extrañas, de kaijus y demás cosas aterradoras. Pues bien, tengo una colección en el fondo que es una de mis favoritas, la del chupacabras. Ah, ¡Ni no era nada! ¡Ay, sí me asusté! Eso de chupacabras es solo una leyenda. Quiero ser la persona que tenga más figuras de chupacabras en el mundo. En su mayoría han salido en México, en Estados Unidos y en Japón. Son los lugares donde al chupacabras lo han considerado para inmortalizarlo en un juguete o una figura de colección. Vamos a hacer un experimento con un huevito que si todo sale bien tendremos un chupacabras nuevo en la colección y aquí tenemos estas chuladas de piezas este marco completo es de chupacabras son hechas por algunos artesanos mexicanos jugueteros que las hicieron de diferentes formas y de diferentes plásticos son muy difíciles de encontrar porque todos estos desaparecieron así que estos He pasado mucho tiempo buscándolos, afortunadamente ya tengo muchas variantes de chupacabras que salieron en México, como ustedes pueden ver, de plástico suave como este, o de plástico duro como los de aquí arriba. Acá tenemos otros chupacabras, vean cómo venía en su empaque, y así se vendían en los años 90. Este que tenemos aquí es un custom, es un chupacabras hecho... A partir de piezas de otros juguetes Y acá tenemos el primer chupacabras japonés Estos fueron realizados para una serie de colección De una revista en Japón que habla sobre misterios Aquí estos chiquititos son chupacabras mexicanos Vean la creatividad que tenían Estos son anillos Y este que tenemos aquí Este es muy muy pequeño Este es un chupacabras que salió en Alemania En un juego, me parece un juego de rol en Alemania y traía esta criatura que es el chupacabras. Así que lo que vamos a hacer es echar este huevito en el agua para ver si nos sale esta figura. La del chupacabras que está aquí. Para que se una a la, la colección más grande del mundo de chupacabras. Eso es lo que quiero hacer. Bien gente pues aquí tenemos dos cajitas. Estas dos cajitas las conseguí en Japón. No sé qué criaturas vayan a salir aquí. Espero que tenga dos oportunidades de un nuevo chupacabras en la colección. Entonces, aquí en este huevito nos puede salir este que es el monstruo del lagonés que está en Escocia. El gusano de Mongolia. Esta criatura se dice que se ha observado en el desierto de Gobi. Y este es el Yeti en Nepal estas criaturas me pueden salir en este huevito pero lo que estoy buscando es precisamente el chupacabras que lo tenemos de este lado entonces este huevito ahorita vamos a ver la parte de atrás para ver cómo le vamos a hacer lo conseguí en Japón por medio de Zen Market, Zen Market es una página que te permite hacer compras en Japón de diferentes tiendas y ellos son los intermediarios hablan español te atienden muy bien Solamente tienes que registrarte en, en su página. Yo llevo alrededor de dos años y medio usándola y nunca me han fallado. Se los voy a dejar en la descripción de este video. Les voy a dejar el link. Solo entren, regístrense y ya tienen su cuenta de Zen Market. Y desde ahí les regalan 300 yenes y ya pueden empezar a comprar. También les puede salir esta criatura que desconozco. No sé de qué caso sea. Y aquí tenemos el Suchinoko. Esta es una serpiente regordeta que se ha visto en Japón. Es un críptido japonés. Y el Chupacabras. Este que es el que deseo. Ojalá que venga en este huevito. Todo lo que dice aquí, pues son las instrucciones. Que no le entiendo. Pero pues con los dibujitos, sé que. Que el huevito va a, a romperse Y va a salir la criatura que va a crecer Dice hasta un 600% Entonces Yo había traído este vasito Y creo que es del tamaño del huevo Así que cambiemos de técnica Y vamos a traer un frasco mucho más grande Para ver si de ese huevito Nace un chupacabras Bueno como veo que si sí Crece hasta 600% Tuve que ir por este por este recipiente, vamos a destapar ahora sí el huevito. Antes, en los años noventas, este tipo de figuras que las echabas en el agua y crecían, se llamaban crecencios. Bueno, así se les conocía en México como crecencios. Oh no, ¿Qué, ¿qué es eso? Ya se me cayó. Salió este papelito y me espanté. Porque pensé que a lo mejor era la figura que venía, pero no. Aquí podemos ver, pues de dónde son cada criatura, ¿no? Este que sería el gusano mongol. De este lado tenemos al suchinoko. En esta parte tenemos al jetty Sí, aquí dice Yeti, nada más que ustedes no saben japonés, pero yo sí. Y aquí está el monstruo del lagonés. Y en esta parte, en la de acá, es la que no. Ah, este, el de acá está el del fondo. Este es el monstruo del lagonés. Y el de aquí es el que no sé. Esta criatura desconozco. Me la están marcando arriba de Europa. Pero no sé qué criatura sea. Y el chupacabras está acá. Nos dan dos puntos: uno en México y otro en Puerto Rico. Porque deben de saber que el chupacabras es puertorriqueño. Cabe señalar que el pueblo de Orocovis fue donde se reportaron los primeros casos de animales mutilados en la isla. Ahora ya se cumple un año desde que el famoso chupacabras se ha convertido en el temor para algunos y en el hazme reír para otros. En San Juan Julio Cabral, Noticias 41, Puerto Rico. Eh, surge en Puerto Rico y se pasa a México y ahí empieza su ola de terror. El caso del chupacabras Y después en Estados Unidos Es puertorriqueño Pero toda la gente cree que es mexicano Muy bien Acá tenemos nuevamente Ah ya ya la criatura esa que no sabía que era Es el Kraken Aquí tenemos al Kraken Con razones que en la cajita Se ve muy extraño Vean esa cosa rosa No le entendía que era Pero ya veo es el Kraken Claro Aquí lo tenemos ¡Qué cosa más extraña! Se siente muy raro. Es como si fuera plástico. Pero vean, si sí tiene como partes donde se puede fracturar. Se siente entre plástico y como que si lo chupas... Se, se deshace. Poco a poco se va a ir destruyendo. Y, y va a salir pues el muñequito que tenemos allá adentro. Que todavía es un misterio. Pero acá... Dice que se craquea como si fuera un huevo y que nace. Pero yo creo que esto se va a deshacer. Así que vamos a hacer el experimento. Se echan en agua y crecen como se les dice en su país. Aquí en México se les llamaba Crescencios. De una marca como de dulces que salían estos muñequitos. Los echabas al agua y crecían. Pero este huevito japonés, la verdad no sé cómo se le llame. Vamos a hacer el experimento. De inicio vamos a, a poner el huevito. En lo profundo, es que sí, me traje un recipiente muy grande, ahí está, muy grande, vean. La dimensión de ese recipiente me tomé muy en serio, la parte de que crecía un 600% y ahora vamos a vertirle el agua. el huevito está flotando pero porque precisamente le tienen que entrar el agua por esos orificios que tenía, voy a tratar de empujarlo que parecer ahí está entrando el agua sentí que fue bastante agua pero ya está ahí Así que vamos a ver cuánto crece y qué criatura críptida saldrá de nuestro recipiente. Ah, ya entendí, vean, vean, sí. Aquí haces lo que estamos haciendo hasta el momento. En la segunda etapa es como entre 12 y 24 horas. Se empieza a craquear ese huevo. Y entre 24 y 48 horas se va a asomar la criatura y después de 48 horas comienza a crecer. O sea que me tengo que esperar dos días Aproximadamente Para ver si ya salió la criatura Ya llevamos 24 horas Y estoy notando que ya se está asomando ahí Como podemos ver Se ve que es de color rojo o rosa Así que ya está a punto de nacer nuestro chupacabras Así que ya estoy impaciente, ya quiero ver que salga y que empiece a crecer Es como nuestro pequeño bebé criptido. Voy a seguir eh, grabando y esperemos que muy pronto se revele qué criatura es 48 horas desde que pusimos nuestro huevo en agua y ya sabemos de qué se trata Es el gusano mongol de la muerte Que todavía parece tiene medio cuerpo dentro del huevo Así que seguramente va a seguir creciendo Bueno lamentablemente no fue un chupacabras lo que salió del huevo Y estoy observando dentro y si sí tiene todavía... El, el cuerpo enroscado Así que todavía va a salir este gusano ¿O quieren que lo saquemos de una vez? Estoy triste porque no salió un chupacabras Pero pues también contento Porque en mi colección no tengo ningún gusano mongol de la muerte Uno de los críptidos más raros que existen en el mundo ¿Lo ayudamos a salir? El huevo es, está duro Pensé que Está hecho de algo blandito, pero no, el huevo está muy muy duro. Es como si fuera un huevo real. Y aquí tenemos al gusano veanlo más de cerca. Vean cómo está enroscado ahí. Y también algo importante es que se siente muy muy viscoso y está duro. Pero, digo, no sería... Pues... Normal que lo ayudemos a salir, pero... Aquí sí vamos a sacarlo, está, está duro, o sea, ya ayudamos al gusano mongol de la muerte a salir. Vean cómo es el huevo por dentro, está muy, muy duro, muy duro. Pues ni modo, no salió el chupacabras, este gusano lo vamos a dejar más tiempo aquí adentro a ver si crece. Voy a echarle también el huevo, ahí quedó nuestro huevo encima del gusano voy a mover al gusano por si este crece más que tenga oportunidad de crecer bien gente pues aquí tenemos ya este experimento de creando monstruos espero me acompañen en otra monstruosa creación o en otro experimento que hagamos etcétera aquí dentro de la oficina Oxfam les mando un abrazo y después en Instagram, que se los voy a dejar también acá abajo, o Facebook, les muestro qué es lo que me salió en el segundo huevo. Nos vemos, hasta la próxima. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Pero lo más importante de todo es que le des clic en la campanita y le pongas en la opción Todas. Para que formes parte de nuestra gran comunidad No lo olvides, dale click en la campanita en la opción todas Bienvenidos y muchas gracias